construida encima de una acequia. Aquí estamos en esta plaza del soterramiento, 234 días seguidos. 234. Vale. Pues aquí. He dime. Sí. Ella, que, que se va a poner contacto contigo. Vale, vale. Aquí los vecinos saludándonos. Otro día más de lucha, otro día más de protesta. 234, insisto, 234. Esto es una barbarie. Podemos ver, podemos ver. ...la pasarela contra la que tanto vecino se queja... ...la policía ha vuelto a tomar posiciones... ...donde semanas atrás estaba, durante meses... En, la, ...en cada lado de la vía, recordamos que hace un tiempo... ...durante una semana, más o menos, se colocaba en los laterales... ...entonces a este lado están los agentes... ...y a este otro lado están las gentes... ...las gentes, 234... La gente llega como cada día aquí a partir de las 8 de la tarde, yo me he incorporado ahora, bastante más tarde, pasadas las 9 y media de la noche, en esta plaza de soterramiento, paso a nivel de Santiago en Mayor en Murcia, donde, insisto, insisto es la zona cero del muro que está partiendo la ciudad en dos ...del muro que está partiendo la ciudad en dos... ...y la gente no se rinde... ...la gente no se rinde... ...con Murcia se han equivocado... ...con Murcia se han equivocado... La, la, la, la, la, la, la, la, años de plataforma, la la la la la la la la la la, la. Buscando la la la mirad la la murcianos, mirad, mirad, aquí estamos, ya. estamos 234 días en la Estamos doscientos Repetimos, repetimos, repetimos, repetimos. El estamos, repetimos. estamos tío, vale. ¿no? Repetimos. El estamos, ¿no? Porque hemos terminado con el estamos y estamos con el estamos. Doscientos treinta y cuatro días en la vía. No hay que decir el estamos, hay que evitarlo. Entonces, dilo, dilo. Claro. A ver, se está grabando un vídeo, al parecer, para un programa de, de televisión. Y están aquí La喜欢. los vecinos. Parece ser lo de estamos 234 días no, no, en la vías... No. Sin estamos 234 días. en la vías... ¿E EN Sin más. Sin más. Con una pausa. Mira, mira el sitio solo. Hay... Vamos a ver. 234 días. Plans, padrudo, no cumple su compromiso, eh, bueno, estamos aquí ya. Entonces hago una pequeña pausa y entonces 234 días se la ¿Vale? Venga. Todo esto es, insisto, para un vídeo que se va a emitir en televisión. Y entonces se está haciendo unos ensayos. Bueno, todo sea para darle difusión. Para darle difusión a esta lucha digna donde las haya. Treinta años de plataforma. La, la, la, la, la, la, Treinta años de plataforma. Buscando el soterramiento, mirad. Mirad, los murcianos, mirad mira aquí estamos ya. 234 días, días. 234 días en las vías. Y esto es con la pasarela de fondo, esta pasarela indigna, esta pasarela construida sobre una, bueno, sobre varias acequias. Y ahí tenemos como cada día la policía y aquí como cada día la gente. Y aquí como cada día la gente. Treinta años de plataforma. Buscando el soterramiento, mirad, mirad los murcianos, mirad, mirad, aquí estamos ya. 234 días en la vida. Saludos, Jorge Dolores... José, Carmen, Pepe, Alberto, Agustín, Liante, a, va a venir ahí preparando las cosas que no, para allá ir preguntándole allá a los vecinos de venir qué les parece el viaje a venir. Ah, pues para el día el día sábado vamos a ir el el domingo día trece. No, ...domingo trece pero todos tenemos ahí unos ...13 días. ...para ir a Veniel... ...y decir a los vecinos... ¿qué es que les parece... ...la solidaridad de que... que ...queréis colocar... ...en el mapa Saludra. del AVE... ...Aveniel... ...silencio por favor. ...vamos Paco... ...vamos a cantar... Saludra, ...y ahora hablamos... vamos. ...Liante, a cantar... ...treinta años... ...de plata por va. ...la, la, la, la... ...la, la, la, la, ...treinta años... ...de plata por va. ...la, Mirad, mirad, aquí estamos ya. 234 días en la vía. Como dice Minito, otra vez. Otra vez. Pedro, otra vez, vez? que no se lo Más despacio. Hay que vocalizar. Vocalizar. Bueno, están aquí saliendo para un vídeo. Saludos, Sergio Leante. No, no, que no, que no, está clarísimo, ¿eh? Aquí con Murcia se han equivocado, ¿eh? Aquí no sabemos si es el tristófano del pimiento, pero con Murcia se han equivocado. Esto creían que la gente iba a estar aquí pocos días o que se iba a hartar, iba... ...a cometer algún acto violento, ya ves... ...al contrario, aquí lo que hay es ciencia y paciencia... ...es lo que hay, ni un paso enrera... ...así es, ni, ni un paso enrera... ...ni un paso atrás... ...234 días, el tiempo mejorando... El tiempo cada día mejor, pues bueno, los que hagan falta, cargo. los que hagan Nosotros falta. La sexta, sabéis que estuvieron la semana pasada por aquí y nos han pedido para poner, digamos, como medida de actualidad, quiere decir que va a ser muy pronto cuando lo van a proyectar. Esto Aliante, liante, hecho, qué bien. Que Comenta, ¿eh? Y en el montaje posiblemente lo Vamos a mandar los cuatro o cinco que hemos hecho y ellos que seleccionen el que más les parezca. Otra vez, otra vez. No, van a avisarnos para cuando sea y nosotros vez, lo diremos. No, bueno. <risa> eh, quiero reiterar que ya se ha dicho en alguna ocasión y nos gustaría que nos vayamos concienciando en combinación con Murcia Bici y lo que es el movimiento social del soterramiento. Queremos hacer un acto de convivencia el 13 de mayo, que lo estamos ya calentando, está bastante madurito, se están haciendo ya bastantes gestiones para ir un acto de, y, y pasar el día en Beniel. La idea es la siguiente, tendríamos tres opciones de ir a Beniel. Una, la bicicleta, por supuesto, porque va a ser en combinación con ellos digamos que es una manera de reivindicar la estación provisional en Beniel y es una manera de reivindicar la, mo la movilidad los distintos medios de movilidad que tenemos uno es la bicicleta otro sería el que quiera la opción del autobús Se si ha pedido precio, estamos esperando que nos den precio y diremos lo que sale en la ida y la vuelta los que quieran ir en el autobús y otra opción es el tren, el cercanías no, bueno, el que quiera esto que el que quiera en cercanía, todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes podemos utilizar los tres sistemas ¿por qué? queremos demostrar en cierto modo lo que se tarda en bicicleta lo que se tarda en autobús y lo que se tarda en el tren en el tren, en el peor de los casos estamos hablando entre 9 y 13 minutos en la bicicleta están hablando aproximadamente dos horas, escasas. 40, 40 minutos, ¿Perdón? 40 minutos. 40 minutos. Sí. sí. Eh, pero como vamos en marcha, vamos tranquilamente 40, 40 minutos. ¿verdad? Vale, o sea, 40 minutos es normal, pero como van ahí en marcha, efectivamente. Y van a hacer un recorrido también bonito por la huerta y lo que sea. El que quiera utilizar la bicicleta, ahora lo explico. Mira. Luego, y luego uno, el autobús, el autobús yo no lo sé, por 20 o 25 minutos no creo que tarde muchísimo más. Entonces, la idea, quedaros con la fecha, la idea es domingo 13 de mayo, domingo 13 de mayo. Eh, se darán muchísimos más detalles a posteriori, lo vamos a recordar prácticamente todos los días. El, la idea son las tres que he dicho, bicicleta, autobús y tren, en cercanías. El, tenemos, hemos contactado con la alcaldesa de Beniel y nos da, ha dado el ok la alcaldesa de Beniel es del partido socialista o del Español no nos pone ninguna pega da igual el, el partido nos da igual ahora mismo está gobernando nuestra obligación era contactar con ella nos ha dicho que hagamos el ritual propio de solicitarlo por escrito y ya diremos más o menos el tiempo que vamos a estar allí la idea es que converjamos allí todos más o menos a las 12 Entre las once y media a las 12 pero que a las 12 estemos ya todas las personas. Eh, la vuelta, nosotros nos lo irá pidiendo, las cinco, las seis, la, no lo sé, las cuatro. La, la cuestión es comer allí. La, la pianda, las viandas nos las tenemos que llevar. Pues cada uno lo que quiera, un bocadillo, se hace tortilla para compartir... Nosotros pondremos ahí unas mesas que vamos a poner. Queremos poner también unas jaimas de esas para que no nos dé el sol. Eh, Estarán a disposición a partir de mañana que hemos encargado unas gorras de la plataforma, con el, el emblema de la plataforma, para el que quiera también comprarlas. Y entonces el, es poco más o menos la idea de tener un día festivo, ...que no solo va a ser estar aquí todas las noches pasando frío, mojándonos... ...y toda la historia que todos conocemos... ...y al mismo tiempo hacer un acto reivindicativo... ...queremos invitar a otros colectivos... ...y a ver cuantos más seamos mejor... ...porque lo mismo se nos puede convertir en una concentración importante... ...y entonces la idea es... ...darle fuerza a Beniel ...como reivindicación nuestra... ...de estación provisional... ...mientras se hace el soterramiento que es posible, y en eso estamos peleando, y eso es lo que estamos preparando. lo vamos a ir puntualizando en cuanto a precios y demás en el resto de días, pero que lo vayamos, esa, esa fecha que la vayamos teniendo, y creo que vamos a pasar un día bastante bonito. Creo que nos lo merecemos, y no solo todas las noches aquí peleando, de vez en cuando también. Vamos a pasar un día festivo bonito, como nosotros sabemos hacerlo, mejor que nadie en Murcia. ¿Quién es? Los de los que estamos siempre en la vía de Santiago del Mayor. Muchas gracias. Pues queda anunciado el día domingo 13 vamos a Beniel y retransmisión en directo desde Beniel, por supuesto. En este momento también estamos en directo en Periscope, en Facebook y en Youtube. ...en Facebook... ...Periscope y Youtube... ...puedes compartirlo... ...en tus redes sociales... ...para quien no lo vea por una... ...un canal lo vea por otro... ...pero Murcia no se rinde... ...Murcia no se parte... ...Murcia se comparte... ...el próximo sábado... ...el próximo sábado... ...tenemos un acto de... ...se va a presentar un libro... ...en colaboración con los yayos... ...los yayos nos pidieron... Hace unas semanas nos pidieron pues, el favor, si podía ser, habían pensado en nosotros, en la presentación de un libro que está escrito por dos catedráticos, dos catedráticos, uno de ellos que es inspector al mismo tiempo de trabajo y el otro es catedrático en la universidad, los dos han escrito un libro sobre el tema de las pensiones, la posibilidad, cómo se ha cargado el fondo de pensiones y cómo se puede recuperar ese fondo. Y entonces, este libro está siendo presentado en toda España. El día 5, que es este sábado, a las 9 de la noche, el libro se va a presentar aquí, en Las Vías. En Las Vías, a petición de los dos escritores y de los yayos, han pensado de que el libro se haga la presentación el día 5, sábado que viene, a las 9 de la noche, se presentará el libro aquí. Vendrán los escritores a presentar el libro junto con los yayos. Y se ha pensado en la plaza del soterramiento, en las vías. Es otra fecha que quería que lo tuvierais en cuenta. ¿Vale? Otro día, el sábado a las 5 a las 9. Ahí hay manifestación el, el sábado. Yo quería decir algo. Loli, también. No se oye. Yo quiero, a nivel personal, y pienso que todos vosotros también, puesto que somos una gran familia, rendirle un homenaje a Cecilio y a su hermano por el premio que ha recibido pienso pienso y siento que cecilio es una joya que nos cayó aquí cayó aquí hace pues 234 días llegó y se quedó con nosotros lo queremos muchísimo. Y todo empezó con la acampada que hizo la plataforma. El día 5 hasta el día 12 de la romería. El día 12 de la romería, nunca soñamos, nunca ni en nuestros mejores sueños, soñamos conjuntando casi 3.000 personas en medio de la vías. Ese mismo día de la romería. Y poco después apareció él. Y pienso que es grande. Cecilio es grande, muy grande. Nos ha aportado mucho. Ha contribuido a que ese trabajo de tantos años llegue a nivel internacional. A nivel internacional, fijaros, fijaros. Entonces, es algo que tenemos que agradecerle enormemente. Porque es grande, porque es generoso. Porque hace unas reflexiones que te quedas pensando y dices, pero qué sabiduría tiene. Porque pienso que la sabiduría dicen que la da los años, y sí. Pero hay personas sabias, muy jóvenes, y él es una de ellas. Y quiero que digamos un ¡Viva Cecilio! ¡Viva Cecilio! Porque se lo merece. Y le queremos un montón. ¡Viva! ¡Viva! De hecho, de hecho, de hecho, de hecho un momentico y vaya a decir Cecilio con más ganas todavía. De hecho, esta semana pasada a Cecilio se le ha concedido un premio, el premio de Periscope y YouTube, el más importante que se puede conceder, que es el VIP de oro. El VIP de oro ha sido concedido a Cecilio, él no quería que se comentara. Pero se lo merece que lo es y es un premio bastante importante y que no se, no consigue mucha gente y es un reconocimiento a la labor que está realizando. Bueno, y sacándome los colores la gente. Arruise es que no palo. tengo palabras para decir todo lo que siento eh, son muy entrañables los dos Jesús, su hermano y él él que no come nada y Jesús que, que come todos los pocavillos que le demos Sí, ¿qué decir? ¿qué a decir? ¿Eh? ¿eh? Me da puro. Me da ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a decir? ¿Eh? A ver, venga, pídelo, pídelo. Que la, que la gente... A ver. A ah, ver, bueno, la gente dice que diga unas palabras. Vamos a ver. Vamos a ver. Se recupera en el megáfono y digo unas palabras. Venga. Que yo comprendo que hay que quitarse un poco de vergüenza para luchar contra tantos sinvergüenzas, tanto sinvergüenza, pero ya igual me quito demasiado. Tú qué dices aquí, aquí ser un poco de vergüenza, un poco, todos no, que nos volvemos políticos de sí. Hay momentos en que hay que perder la vergüenza. Cecilio? Un poco, un poco. Un poquito de vergüenza, sí. Entonces eh, di las palabras que tú sientes. Que lo que hemos dicho, ha dicho, Loli es lo que sentimos todos los que vemos aquí todas las noches. Venga. Poquito, si venga, el el, el megáfono, venga. Ponlo ahí. No, ahí, si quieres. Buenas noches. A ver, este reconocimiento, este reconocimiento, como mi oro Perisco, este reconocimiento es un reconocimiento para todas las personas que estáis aquí todas y cada uno de los días. Esto es una bofetada en la cara a los medios que dicen que no es noticiable, que, es, que las protestas contra el muro, las protestas que llevan décadas para que las vías estén soterradas las protestas que llevan más de siete meses y medio diarias en Murcia no causan interés y que por eso no le dedican tiempo. Que venga alguien de Estados Unidos a decir que esto sí tiene interés debería de darle vergüenza. Será, será el dato curioso que la persona que hizo Periscop la creó una vez que estuvo de viaje en Turquía presenciando unas protestas y se le ocurrió que tenía que crear una herramienta para que la gente, en tiempo real, en directo, sin censura alguna, contase lo que los gobiernos no querían que se contara. Yo, sin saber eso, agarré Periscop, no sé muy bien con qué motivo crucé el río, cursé las vías, me vine por aquí no sé con qué motivo lo hice todos los días hablando solo ya me veía ahí aquellos primeros días hablando solo pues muchas gracias a Claudia la niña que ahora ha 11 años que fue creo que la primera en hablarme y en ayudarme también con los focos, con el micrófono muchas gracias a ella y bueno, y a partir de ahí pues por supuesto todos los días en las vías y luego que esto no solamente lo hago yo, pues está Dani, Antonio, Alejandro, Marcos, y pues tantísima gente que, que además, pues quieren que esto sea visible. La gente somos los medios. La gente somos los medios. La gente, cada vez tenemos más medios y los medios cada vez tienen menos gente. Quitémonos el complejo de inferioridad. Aquí estamos descubriendo que con la solidaridad estamos aprendiendo más de los vecinos, de las vecinas y menos de presuntos expertos que luego resulta que ni eran tan expertos ni algunos políticos con tantos máster ni puñetas. Nos estamos des desintoxicando de la televisión y nos, es y nos estamos volviendo mejores personas. Yo cada vez que vuelvo a mi casa soy mejor persona y eso gracias a todas vosotras. Muchas gracias. Me, venido, me mata, pero bueno. Me, me ha venido a la mente que para que algo cambie, si una ciudad no se mueve, si una región no se mueve, si un país no se mueve, nos tenemos que mover nosotros para cambiar las cosas. Tenemos que cambiar las cosas. Y eso lo hace el pueblo. El pueblo el que cambia las cosas. Y tenemos que seguir moviéndonos para conseguir todo lo que tenemos que conseguir. Venga. Bueno, pues hasta aquí. Eh. Yo digo que hay que quitarse un poco de vergüenza para luchar contra tanto sinvergüenza, De vez en cuando, pues también me la tengo que aplicar yo, que me quedo ahí detrás de las cámaras. Pero bueno, también da puro ¿eh? estar ahí detrás de la, de la cámara. Pero, pero aquí lo que hay que mostrar es la, es la realidad, y la realidad sois todas vosotras. Esa es la realidad, ¿sí o no? Porque lo que no se comunica, Carmina, no existe. No existe. Ahí está. No sirve y además que no llega lo que así es. Lo que se hable llegará, algo llegará. Ahora mismo, la gente de Murcia, que no haya venido, tiene los vídeos en Facebook, en Periscope y en YouTube para darse cuenta de que todo eso ha pasado. De que todo eso, aunque no hubiera venido, aunque no hubiera sabido que pasara, sí que estaba pasando. Que no por dejar de mirar el mar, dejan de existir los océanos. Tú puedes mirar la montaña, el mar sigue estando. ¿Sí o no? Alguien puede estar mirando... ...al otro lado del puente... ...la gente está aquí todos los días... ...Carmina, todos los días en las vías... Qué verdad, qué verdad que... ...decirlo, y así seguiremos eh... ...tenemos que seguir... ...por eso mismo, porque ya hemos formado una gran familia... ...y esta gran familia la tenemos que... ...que mantener con la fuerza de lo que queremos luchar... ...y por lo que estamos luchando... ...y no nos podemos desanimar... ...y ahí estamos con la alegría, ya lo ves... ...dentro de todo, con nuestra alegría, con nuestras cosas... Y a, sin dejar la penicasa adentro de que no sabemos dónde esto va a llegar. Pero luchando, o como dice, con, la, con alegría. Pero Carmina, cuando una persona, por ejemplo, quiere subir una montaña de 8.000 metros, eso le lleva mucho esfuerzo, le lleva incluso sacrificio. Pero luego está la satisfacción de haberlo logrado. Aquí, esta es una montaña, no sabemos de qué altitud, no sabemos cuándo llegaremos a la cima pero se va a lograr, camina. porque se va a lograr. Claro que sí, es lo que estamos, Porque te crees? Nuestro sacrificio, nuestra fuerza, tú sabes el frío que hemos pasado, eh, eh, la lluvia, todo eso que lo hemos ido viviendo con esa fuerza, es porque queremos y porque lo vamos a lograr, Cecilio, y como lo vamos a lograr, por eso estamos aquí, y, y ni más, ¿eh? y, ya está, y vamos a seguir, y vamos a seguir así. Y, y luego, pues mira, esto aparte, dándole también ese lado positivo... ...de ver el, que, no, que el grupo que hemos sido... ...aquí una gran familia... ...gente que no nos conocíamos... ...y ya yo me encuentro como... ...que, que, que yo qué sé, con una alegría... ...cuando nos vemos con unos con otros... Y, ...y a veces éramos de cerca... ...pero te saludaba, así te saludaba... ...pero esto que se ha creado aquí... ...eso es muy hermoso... ...es verdad, ha sido muy hermoso... ...y es una parte también muy positiva... ...de esta lucha que estamos que tenemos aquí... ...una lucha pacífica, una lucha eh, sana... ...una, una lucha por, por algo que es justo lo que queremos... ...y como es algo justo, quien no lo entienda... ...pues que no lo entienda. Y Carmina, además hay algo que muchas veces... Mira, ...ponte por aquí para que nos veamos bien... ...muchas veces no le de, no le damos importancia... ...pero que es un mal que, que, que tenemos en la sociedad... ...que es el elitismo... ...parece que solamente podemos admirar... ...a las personas que han logrado un presunto éxito... ...que tienen presuntos estudios o carreras o lo que fuera... ...cuando realmente una persona puede tener conocimiento... ...pero luego está la sabiduría... ...luego está la bondad, la benevolencia, la honestidad, la generosidad... ...o sea, hay muchísimos valores que no cotizan en bolsa... ...y aquí, ahora mismo, las personas con nombre y apellido... ...nos estamos admirando las unas a las otras... ...las unas a las otras... ...no, no, es que se ha creado eso... ...y es verdad, y tú sabes... ...cuando llegas y empieza. ...hola, hola... ...oye, anoche no, me, anoche no, anoche no te vi... Oh, ...pues mira, es que me pasó esto... ...hoy, ¿cuánto tiempo otro? ...estamos tiempo sin vernos... ...qué alegría bebé, otra vez de vernos... Y, ...y con todo el mundo saludándote... Y, ...y parece, no sé, es algo... ...que para mí es algo hermoso... ...dentro, dentro de que sea... ...por una situación tan injusta... ...pero es verdad... Pero nosotros no podemos decidir del todo lo que nos sucede, ¿no? Todo lo que nos sucede no depende de nosotros, pero sí que podemos decidir en gran parte, tampoco todo, pero en gran parte, cómo reaccionamos a lo que sucede. Y aquí se ha reaccionado, ante una violencia institucional, se ha reaccionado con paz, conciencia, con paciencia, con solidaridad, con generosidad, con compasión, compartiendo el sufrimiento, que eso es la compasión sufrimiento con, con creatividad, con música, con cultura. Esto es impresionante, esta revuelta a la vuelta. Es que tú te imaginas, es que como sé es que tú lo estás diciendo, tú te imaginas esas noches, esa gente que, que está viniendo aquí voluntariamente, astruistamente, alegrarnos las veladas, alegrarnos los ratos, esas canciones que ellos han sacado para que nosotros participemos y que, y bueno y de tanto y tantos que están pasando pero muchachos, pero si eso es algo ¿dónde, dónde se puede eso ver dónde se puede si eso eso tiene un valor enorme con la gente con esa solidaridad con esa generosidad que, que, que se viene aquí eso es carmina tú sabes esa frase es como mira, ya te, te... Mi marido está aquí. mira tú sabes esa frase es como la de el hombre del saco ...que uno no, no sabe nunca quién es, ¿no?... ...pero pero eso viene ya de, de antaño, ¿no?... ...pues aquí ahora ha quedado... ...el alcalde del Muro... ...Paco Eluva... ...y todo esto quedará luego, ¿no?... ...a lo mejor llegan, pasan los, los siglos... ...y se le dice a uno a los otros... ...cuidado que te va a venir Paco Eluva... ...y uno no sabe el perico de los palotes... ...sabes, todo esto ya ha quedado en la sabiduría popular... Filio, ...es impresionante... ...te filio que se te ocurre una cosa pero, ...que es verdad... ...pero es que es verdad... Es que es verdad, es que es verdad. ¿Pues que No, no somos conscientes todavía, Ay, a Carmina antepasados cuando le digan Que viene Paco el <risa> Eso es tremendo ¡Oh! Claro que se te puede acercar Oye, ve ve al Yayo que él sabe de dónde viene eso Que él te lo explica bueno, José, Que él te lo explica Ay, De verdad que vamos a tomar Bien, José Bueno, aquí recibiendo felicitaciones ¿eh? Venga, que te espera ahí tu marido Díceme, ¿eh? Que ha llegado Ah, está bien, está bien Venga, Carmina bueno, recibiendo felicitaciones de los vecinos Que se están comprando ahora las vías Y luego, pues, por supuesto, hablando con la piscina. Tenemos en la cámara a Andrés ¿eh? Que además de nuestro jugador de fútbol sala del barrio Está hoy haciendo de cámara Gracias Andrés Muy grande Andrés ¿eh? A ver, después le enfocaremos de nuevo Y esto, pues, es impresionante Es impresionante Los reconocimientos, pues, son pocos No, no es reconocimiento A mí que a mí, que conste que me da Mucha vergüenza, me da mucha vergüenza ...porque lo importante al final son los reconocimientos de, de, de la gente que te aprecia... ...de la gente que, que... ...incluso de la gente que no te aprecia, ¿no?... ...no tanto los reconocimientos públicos... ...pero, bueno, una persona me dijo... ...me dio un zasca, me dijo... ...hay que quitarse un poco de vergüenza para luchar contra tantos sinvergüenza... Y claro, me dicen a mí mi, mi propia frase... ...y bueno, ya está compartido en Instagram, en Facebook, en Twitter... ...aquí la gente ya lo ha dicho... Pero bueno, igual que, ese, que Periscope da esta distinción de víporo, la puede quitar, ¿no? Lo que sí que no voy a hacer es, por eso, censurarme eh, para, bueno, pues para ser, digamos, políticamente correcto. No, aquí vamos a hacer lo mismo que estamos haciendo siempre, hay que mostrar la realidad. Si la realidad es alegre, pues alegre. Si es triste, pues triste. Si es indignante, pues mostraremos esa indignación. Si es creativa, pues esa creatividad, ¿no? más gente más gente y se si menos gente menos gente si llegamos antes antes si llegamos tarde pues mostraremos lo que haya llegando tarde mostramos la realidad es la gente para la gente entonces la realidad contada por sus protagonistas en las vías pero también hemos estado con la plataforma de noma precariedad con los yayos flautas con la plataforma de eh, la coordinadora por las pensiones públicas entonces estamos con Toda aquella persona que realmente necesita ser escuchada. Y a día de hoy la gente tenemos cada vez más medios y los medios cada vez tienen menos gente. Y a mí lo que me parece muy admirable para eso, cómo se reconoce eso, cómo se reconoce. El, el que tú estés ahí, el que tú estés compartiendo, porque además esta distinción de Periscope no se ha hecho... ...no se ha logrado de manera deshonesta, ¿no?... ...que en Internet hay también muchas formas deshonestas de lograr reconocimiento... ...esto es porque tú estás ahí dándole a los corazones... ...tú te estás conectando, tú te estás compartiendo... ...tú estás haciendo que esto sea posible... ...que el verse, porque lo que no se ve no existe... ...entonces, la gente somos los medios... ...yo aquí no puedo pedir ni más ni menos, ¿no?... ...que sigamos compartiendo, sigamos difundiendo... ...la realidad... ...la actualidad es la realidad filtrada... ...en base a unos intereses... ...ojo... ...y la actualidad no siempre coincide con la realidad... ...aquí han venido programas de televisión... ...han grabado los vídeos... ...y se ve día después... ...día después dirán... ...pues el Murcia en el ducentésimo vigésimo segundo día... Ya, ...ya estamos en el ducentésimo trigésimo cuarto... ...no, 234... por poner un ejemplo... ...entonces aquí estamos contando la realidad... ...en tiempo real, en crudo... ...estos son los ingredientes... ...tú ya lo cocinas a tu manera... ...tú ya lo cocinas a tu manera... ...si una persona quiere crear un plato tóxico... ...pues puede decir, mira, pues hay poca gente... ...estamos enfocando a la nada... ...la gente está por aquí... ...si otra persona quiere edulcorarlo... ...cosa que tampoco es muy buena, que ¿eh? luego la diabetes... ...pues a lo mejor dice, había miles de personas... ...pues tampoco había miles de personas... ...si damos la vuelta, hay decenas, centenares... ...dependiendo del día, miles, dependiendo del día... Eh, decenas de miles 30 de septiembre, por ejemplo la gran manifestación en Murcia claro. entonces, aquí mostramos la realidad, los ingredientes, en crudo tú ya los cocinas a tu manera, tú le pones tu titular le pones el perico, le pones la imagen aquí no estoy yo comunicando esto solamente sería imposible, hay muchísima gente gente que ...tú buscas en el hashtag Murcia Libre de Muros... ...y sale muchísima gente de las vías... ...muchísima gente... ...y muchísima gente que ya... ...se les ha otorgado... ...una credibilidad y una confianza... ...que merecen, por otra parte... ...muchísima mayor que muchos medios... ...de comunicación tradicionales... ...porque es lógico, es lógico... ...aquí difícilmente verás a una persona... ...pues informándote de las vías y luego... ...cobrando por un anuncio de prostitución... ...cosa que sí hacen los periódicos... ¿eh? ...algunos periódicos... ...tú sabes qué periódico es... ...y tú que trabajas en ese periódico... ...sabes cuál es... ...y tú que diriges ese periódico... ...sabes el dinero que te llevas a la buchaca... ...el periódico, lo sabes... ...porque lo sabes... ...y eso en el 2018... ...y eso luego dando lecciones de... ...moral y ética en otras páginas... ...ojo... ...aquí no... ...aquí cada cual... ...habla lo que quiere con sus creencias, con sus conocimientos, con su sabiduría. Y la gente es la que le otorga esa autoridad, la que le otorga esa confianza, la que le otorga esa credibilidad. Y todos los días nos vemos en las veas. Agarro la cámara a Andrés y de nuevo mi agradecimiento para, para Andrés, que bueno, el esfuerzo que hace. Y por cierto, ¿cómo va a cruzar a Andrés? ¿Cómo va a cruzar a Andrés? ¿Eh? Esta libertad que él... Del, de, que él tiene y que hace uso muchísimo mayor que muchísimas personas y él hace uso. Decime, ¿cómo va a cruzar Andrés el muro? ...decídmelo, vamos a mostrar a Andrés. Ya lo conocéis, pero para quien no lo conozca. Andrés, gracias, tío. Buenas, hasta mañana. Aquí se nos despide Andrés. ¿Eh? Pues ¿cómo va a cruzar Andrés? Eh? Ahí se lo va Andrés, estaba con su padre. Habitualmente Andrés va a una parte a otra de la ciudad, va solo. ...y cómo va a cruzar Andrés ese muro, eh... ...decidme... ...no he podido leer los comentarios... ...mientras estaba yo hablando... ...luego, si eso lo veré... ...aquí, pues seguimos, eh... ...234 días... ...234 días... ...mira, el otro día un tren... ...esto es una máquina solamente, ¿no?... ...pero el otro día... ...en un tren... ...poquito más largo que esto, ¿no?... Porque evidentemente llevaba... ...gente... ...era un tren de media distancia... ...grabamos un périco ...los trenes de media, de media distancia... ...comentan per, eh, personas cualificadas en el asunto... ...de que no deben... ...no deben estar habilitados para trayectos de... ...cercanías... ...porque la gente no debe ir de, de pie... Ni, me, ...ni mucho menos sentada en el suelo... ...y así fue, ¿eh? ...la gente iba sentada... ...en el suelo, nada como podía... Y ahí se hizo en directo el Perisco, ¿eh? Ahí se hizo en directo Perisco. Bueno, parte de la gente que está en las vías, que no se ve, es porque están aquí, ya los veis, ¿eh? Que se nos junta. Mira. ¿Qué? Caro, venimos aquí. Fina. Fina, hoy le he hecho también un agradecimiento público a tu nieta, ¿eh? A Claudia. Estaba ahí, está grabado en, en Perisco, lo puede ver en Facebook, lo puede ver en... ¿Vale? Que lo sepas también, que... Porque fue la primera, yo creo que fue la primera persona que me habló aquí en las vías, ¿eh? Puede ser que fuera, ser que fuera la segunda, pero voluntariamente fue la, la, la primera. Y que me ayudó, y dice, te ayudo con los focos, te ayudo... ¿Eh? Entonces, a cada uno lo suyo. A cada uno lo suyo. Y aquí, a la abuela, a la morena. ¿Eh? Pues yo no lo sé cuándo lo van a emitir. A eh, ver cuándo lo... No lo sabemos. Aquí sabemos cuándo emitimos nosotros. nada De nada. Digo de nada, gracias. Dime. Pero, pero eso al final, yo insisto Eso al final es un reconocimiento De que lo que estoy mostrando Interesa Y que la gente se conecta, la gente comparte La gente da corazones Es decir, el reconocimiento es Al final es el resumen De todos los reconocimientos De toda la gente que todos los días Se conecta Y le interesa lo que aquí está Entonces, No, no lo que yo hago, lo que muestro y, y yo a quién muestro, a todas vosotras pues eso es. Esa es la realidad. Que esto sí que interesa aunque los medios no quieran. Esto interesa aunque los medios no quieran que interese. ¿Es para, para internacional o no? Totalmente, claro. Ah, ¿internacional? Uh. De hecho, estamos pendientes, estamos pendientes de hacer un, unas emisiones en portugués, en inglés, en francés y en alemán. Ha estado a punto de hacerse un día, pero al final no lo hicimos, pero lo vamos a hacer. La gente de aquí sabemos de todo, ¡la magia de las vías! Muy bien, muy bien, muy bien, yo me alegro, yo me alegro. Y lo vamos a hacer, para que se sepa cuanto más lugares mejor, y en el idioma de la gente, porque en las vías se habla el idioma de la gente. Muy bien, muy bien. ¿Cierto o no? Sí, Totalmente ah, sí. cierto, totalmente cierto, Cecilio. Pero aquí nos comenta Domingo que siguiendo todos los días desde Barcelona, todos los días se conecta. Y sí, sí. fíjate que a esta hora habrá programas, habrá cosas que ver en la televisión, pues la gente se conecta aquí a vernos. Y de Barcelona, muchísima gente, mil gracias a todos los que se conecten, mil gracias a todos, para apoyarnos en esto que es tan necesario para nosotros. Pues mándales una abrazada, Una abra, abra una abrazada, abrazada, una abrazada para todos. Pues ya veis, ¿eh? aquí en Murcia vamos a acabar hablando catalán. ¡Visca cataluña, ah, libre? ¿Eh? ¿Visca cataluña libre. Hablando catalán igual mejor que el castellano, ¿eh? porque que Murcia también lo ¿no estuve aquí. ...ni acabamos hablando bien el panocho... ...ni acabamos hablando bien el castellano... ...eh, hacemos una mezcla a veces... ...un... ...pasto... ...un... ...panochollano... ...no sé cómo llamarlo... ...eh... ...pero sí, aquí... ...Isabel diciendo... ...Visca, Cataluña, Giura... ...Visca, Catalu Cataluña, Giura... ...ahí está... <risa> ...ahí está... ...bueno... ...pues... ...a este lado... ...de las vías... ...tenemos... ...a la gente... ...eh... Aquí ahora nos vamos a hacer cámara oculta a los viaquingos... ...en un momento de ocio, eh... lobia gingos... ...no fue, está formando hoy parte... ...de esta... ...de esta... ...protesta, las vías ...están aquí en el Pumuki... ...uno también de los bares que colabora... ...nuestro... ...agradecimiento también a... a Pumuki, además también con mi hermano... ...se ha porta muy bien... ...son gente amable... ...también de viejo por ejemplo... ...son gente que... ...solidaria y, y también muy amable... ¿eh? ...entonces pues... ...a cada cual lo suyo... ...a cada cual lo suyo... ...y ahí también tenemos a Ana Jiménez... ...que llega cuando tiene salud... ...se trae su banqueta... ...y no hay quien la, quien la mueva... ...sí, sí, estos ya son puntos de... ...son puntos de... ...de peregrinaje, ¿eh?... ...un día vienes a Santiago el Mayor y ya sabes, tienes que pasar por el Quitapellejos por el Pumuki, es decir, ahí es donde se, se creaban las canciones de los, de los viaquingos, donde se creaban el Logan se creaba, bueno, pues la magia, ¿no? también, donde se producía la magia de, de las vías, mira, aquí tenemos a Carmen, a Ana y a Loli Marilú Laura bueno, oye, el día 5 de mayo el día 5 de mayo ...hay una manifestación también grande de los pensionistas... ...vamos a ver si os confirmo la hora... ...porque ya sabéis que Murcia se mueve... ...pero Murcia no se parte... ...Murcia... ...buenas... ...Andrés... ...Murcia se mueve... ...pero Murcia no se parte... No, Andrés, no. ...un petó per tots... ...mol petonés... Y recuerdo que estamos en directo, porque esto ya es tremendo, estamos en directo en Facebook, en Facebook y en YouTube, en Facebook y en YouTube, puedes entrar y compartirlo, tú sabes que tendrás contactos tuyos, amigos, amigas, que no utilizan Periscope, que no utilizan Twitter, entonces compárteles el vídeo en YouTube, invítales a la, a la página, a que lo sigan, el día que quieran que lo dejen de seguir, aquí no sé, mejor ni peor persona por seguir, ni nada de eso, eh. Pero esta gente merece, merece mucho ser vista, merece ser visible, merece ser visible todos los días aquí, en las vías. Pérate, Marilu? Espera, Marilu, espérate, que... ¿Qué, es ¿Qué es Dime, Loli, espérate, Loli. Ah, que se nos pone aquí lo, Loli hablando. Marilu, no te me vayas. Es que quiero solamente, es que si no se me pasa. Y quiero confirmar, mirad, el próximo día, 5 de mayo, sábado, a las 12, en el Instituto de la Seguridad Social, es decir, en la Plaza de la Redonda, con Alfonso de el Sabio, allí sale la manifestación Insistir, persistir, resistir, nunca desistir. Convocada por la coordinadora estatal por la defensa del sistema público de pensiones el 5 de mayo el sábado a las 12 allí nos vamos a ver quería comentarlo que no se olvide a ver, se nos va a ir Ana Ana mira, te, te voy a revelar un secreto ¿eh? me estoy buscando yo ya sillas plegables que sean así cómodas ...porque yo ya creo que todo activista... ...debe ir con una banqueta a todas partes... ...activista, activista que me dice... ...activista me dijo que era activista... Que me, claro. ...yo creí que era algo malo... ...y lo he preguntado, digo... era algo malo... ...y me dicen... ...no, es lo que tú estás haciendo... ...defender yo... ...pues mira, me siento muy orgullosa de ser activista... ...muy orgullosa... ...pues los activistas tenemos que ir con banquetas ...porque también... ...claro, una cosa es ser activista... Y, y, ...y otra cosa es cansarse... ...te acompaño... ...te acompaño o te acompaña Jesús... Jesús, ac acompáñale a Ana Ale, cariño. No. Venga Sí, venga sí, no, sí. no, no Venga Vale Pero que te acompañe mi hermanico, venga Agárrate a él Ahí se nos va Jesús y Ana Se ve que se va para ayudarle Se va para ayudarle a Ana a... Se va a agarrar no, ¿Se que, se, que se va solo no, se va con Ana Lo que pasa es que igual va un poco ligero ¿Qué es? ¿Qué es ¿Eh? Claro, claro ¿Ah, sí? Claro, mi hermanico, hombre Claro De hecho, acompáñale y... porque Ana se agarraba digo, Jesús ¿Dónde va tu hermano? A la acampada con Ana, si quieres vete para allá Pero que ningún problema, se, se acompañan mutuamente Claro, mi, mi hermano también ¿Eh? ...claro, mi hermano es solidario también... ...claro que sí... ...no, pero... ...no, no, pero si queréis para allá, ve para allá... ...pero mi hermano... ...ve para allá, marigadme... ...no hay problema, si quieres... ...no hay problema... a no, mi hermano, anda que no... Eh. ...venga, venga, sí, pero que... ...que no hay problema, no hay problema... ...ay, mi hermano, pues también es solidario... ...y, y a él, pues si se le agarraba a Ana... Pues yo dije: No, ningún problema, ve para allá, acompáñala, claro que sí, se acompaña. Es lo que tenemos aquí. Aquí somos todos dependientes los unos de los otros. O unos somos más dependientes que otros. O unos somos más dependientes en un momento dado y otros son más dependientes de manera habitual, ¿no? De manera permanente. Pero aquí todas las personas tenemos nuestras dependencias, solo que hay personas que la aceptan y personas que no la aceptan. ...lo que no queremos es depender de un muro... ...eso sí que no lo queremos... ...porque eso es algo que es evitable... ...es evitable... ¿Eh? y no queremos cruzar... ...no queremos depender de que para cruzar una ciudad... ...nuestra ciudad... ...tu ciudad... ...porque ya Murcia es de todos... ...Murcia ya es de todos... ...Murcia está en el corazón de todas las personas... que, que, que luchan con dignidad... ...y tú lo sabes... ...y... ...tu ciudad... ...no queremos tú no quieres y nosotros no queremos, que dependa ir a un lado o a otro, dependa de cruzar esas terribles escaleras. No queremos, no queremos. Queremos la dependencia, o tampoco la queremos, pero aceptamos la dependencia que tenemos. ¿eh? La que por nuestra salud, por nuestra vida social, económica, la que fuera, en un momento dado tenemos. Lo que no aceptamos... Es la dependencia impuesta, eso es violencia. La dependencia impuesta es violencia. Que lo sepas, que lo sepan, que no te engañen, que no nos engañen. No queremos dependencia impuesta. No la queremos. Y aquí, pues esta será una de las imágenes que recordarán muchísimas personas. ...en unos años... ...cuando sean adultas... ...otras cuando sean mayores... ...cuando lo seamos... ...si llegamos... ...porque... Admira ya, yo, admiro, ...yo admiro... a las personas mayores... ...solamente por un hecho... ...han logrado algo... ...que yo todavía no he logrado en mi vida... ...que es llegar a los años que tiene... ...así que... ...eso a mí ya me parece admirable... Y una de las imágenes será la de la policía en las vías. Y bueno, ya se están marchando, se están, yendo, se están abriendo la calle a, a calzada, al tráfico rodado. Un grupo de gente todavía permanece aquí en la calzada. Los viaquingos en con el Pumuki. Aquí tenemos el otro grupo que se nos concentra aquí todas las noches, resguardándose del fresquito. ...de este fresquito desapacible, desagradable... ...que hace aquí en, en Murcia, según qué horas, en primavera... ...sobre todo, por el cambio de temperatura ese que hay... ¿no? ...cuando tú te haces a un fresco todo el día, pues bien... ...pero cuando por el día hace un calor insoportable... ...y por la noche, es como si pasaras de... ...de, de, de, de julio a diciembre, en cuestión de horas... ...esa policía vigilando a los violentos... ...según el delegado... ...ahí está, fijaos eh, fijaos... ...Sergio... Que, ...que desde Costa Rica... ...está mejor informado que mucha gente... ...en Murcia... ...esa es una lección... ...esa es una lección que se, que se está dando... ...y que la está dando Sergio... ...él desde Costa Rica... ...mejor informado que mucha gente en Murcia... ...dice Sergio de Costa Rica... ...dice... ...la policía vigilando a los delincuentes... Eh, a los delincuentes, según el delegado del gobierno. Oh. Pero tú fíjate, pa Pablo, que gente que está tan lejos está mejor informada oh. que la gente que está en Murcia. Y es solamente porque él es, se conecta al Periscope, ve Twitter, tu comentarios, los comentarios de los vecinos, y en cambio la gente ve el periódico, oh. ve lo que dice la televisión. La desinformación. Entonces, Es curiosísimo. ¿eh? Yo, a mí no por verlo cada día me sorprende menos porque aunque diga que la gente somos los medios es que es que, que, que lo diga no significa que me deje de sorprender no. porque, y además él lleva hoy llevará 203 días seguidos lo descubrió el 13 de octubre y desde el 13 de octubre que se conecta cada día vaya cada día también ¿eh? Por de huevos. que sí tú has visto tú imagínate ver una serie de televisión todos los días que no es fácil tampoco pues él se conecta al perico todos los días Mira, empatía y solidaridad, es, está comentando ahora. Todos los días, un día, un par de días, por un asunto familiar, no se pudo conectar, lo vio luego la repetición y pedía disculpas por, por, por no haber podido verlo. Te ha preguntado a alguien dónde pueden ver todos los periscopes, que solo he podido ver desde marzo. Todos los periscopes se pueden ver en YouTube. Si no se pueden ver a día de hoy, estamos a punto de publicarlos todos, porque algunos vídeos, algunos vídeos, resulta que YouTube los detecta como... ...que infrigen el copyright y entonces pues hay dificultades... ...de momento no... ...venga, venga, sí, y si no te lo, te lo comento... ...venga... ...y entonces eso lo, lo tenemos que ver... ...aquí eh, Dani también puedes saber algo... ...Dani, tú sabes para... ...cuándo podremos tener los vídeos... ...en YouTube, porque además a Dani le pregunté también... ...para que me ayudara, que es, ...de estos temas él controla mucho... De hecho, ha hecho un trabajo bastante bueno para el instituto. Bueno, la. Eh, ¿Tú sabes los vídeos? Nos preguntan aquí. ¿Los vídeos cuándo podrán estar en YouTube? Todo. Todo. Pues si nos ponemos las pilas de aquí, de aquí a dos semanas, como mucho, están todos ordenados por fecha y bien clasificados. Pues vamos a ver si hacemos ese esfuerzo. Mira, un abrazo de Mayor Arti, de Alcoy. A veces hacemos esfuerzo y lo, y lo publicamos porque hay, hay gente que los quiere ver. Solamente pueden ver los de los últimos 100 vídeos en Periscope. Y además también queremos rescatar los momentos más, más comentados, más, más peculiares de cada Periscope y ponerlos por, por separado. Qué bien habla este chico. Te está diciendo mayor tira a ti. ¿eh? Aquí, a Dani. ¿Verdad? Es, es, es a Dani, ¿no? A ver, apéstame si Dani hace público el, el vídeo que ha hecho aquí en Las vías sobre, el, sobre esta lucha para un trabajo de la asignatura de lengua. ¿Eh? Desde aquí también, oye, yo saludo a tu profesora por.. en una asignatura como esa. ...solicitar trabajos audiovisuales... ...yo, mis felicitaciones, que conste, mañana se las da... ...pero que queda dicho en Periscope... ...aquí tú, si le quieres felicitar también... ...pues sí, felicidades profesora por, por hacernos... ...este tipo de cosas, en una asignatura como es lengua... ...y a, ayudarnos a desarrollarnos en otras materias... ...como puede ser audiovisual... ...porque al final, a día de hoy, lo importante es la comunicación... ...y la lengua es, es la base de la comunicación... ...pero luego... También están los medios que emplean, no es no lo mismo la comunicación escrita, la comunicación verbal, la comunicación audiovisual. Entonces, que en clase de lengua eh, hagan hincapié en una correcta expresión de manera audiovisual y soliciten trabajos, pues yo creo que es también para felicitarla. ¿Cómo se llama? Cinta. Cinta, pues cinta, felicidades por esas iniciativas que tienes en el Instituto Mariano Vaquero. Muchas felicidades. Bueno, pues se nos mostrará también enseguida Dani. Así es, es que a cada cual lo suyo, ¿no? A cada cual lo suyo. Aquí estamos para... No es, no es ser quejica. Es uno, cuando es una injusticia, se queja, reclama, lucha. Cuando se hace algo útil, positivo, necesario, se reconoce. ¿Es así? Eso es ser crítico. Ser crítico, ser analítico, es eso. No es otra cosa. Aquí vemos que la policía... Es... Ha abierto el tráfico rodado, pero se han puesto en los laterales. Esperamos que no hayan obras esta noche. Aquí es así, ¿eh? Aquí te vas a dormir sin saber lo que va a suceder en frente de tu ventana. Todos los días, en serio. Esto esto es, es, es muy violento, es muy violento. Aquí podemos ver a la gente que, pues sí, en no ocasiones, ríe, está tomándoselo lo mejor que puede, ¿no? porque es que si no, es que desarrollarían todo tipo de trastornos mentales. ¿eh? Compréndelos, compréndeles. Pero vivir en este estado donde la policía vigila obras obras, o sea, hace de, de vigilantes de, de seguridad privado básicamente en la mayor parte, porque aquí alguien me puede decir, no, es que tienen que estar ahí las vías por si ocurre algo, vale, ¿por qué no estuvieron en Nochevieja? ¿me lo explicas? ¿me lo explicas? ¿por qué no estuvieron en Nochevieja? en Nochevieja estábamos ahí donde ahora está en rojo Ahí, de detrás, en las vías, tirando petardos los chavales, las chavales, zagales. hasta luego. Tirando petardos estaban, ¿eh? Y no había policía. Nada más que uno abajo, allí para redirigir el tráfico. No había policía. Entonces, si la gente aquí puede causar daño, ¿por qué no están todos los días? Es decir, están todos los días, salvo dos. Cuando jugó el Barcelona, de fútbol, la Copa del Rey. ...en el estadio la nueva condomina... ...en la otra punta de, de, de Murcia... ...entonces qué pasa... Para el, ...para el fútbol, ¿no?... ...y aquí sin policía... ...y en Nochevieja no estaban... ...¿por qué?... ...porque tendrían que a lo mejor que descansar la policía... ...pues también tiene que descansar la gente, ¿no?... ...la gente también tiene que descansar... ...la gente también tiene que descansar... ...entonces cuando nos digan... ...no es que la policía tiene que estar ahí para... ...hacer que todo vaya bien... ...pues hay días... ...que no estuvieron y todo fue bien... Hay días que no estuvieron y todo fue bien Y si esto fuera así, oye ¿Por qué no ponen policías en las zonas de Murcia Donde hay más delincuencia? Que la gente se está quejando De que en, a estas horas en otras zonas de Murcia hay, hay, Ha aumentado la delincuencia Y que llaman a la policía y que llega más tarde Más tarde que antes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Sí? Oh, hermano... ¿No lo has oído? Pero se me hubiera dicho marca. No has... <risa> <risa> <risa> ahí, ahí va eso. Mi hermano, me entrais fiesta, me entrais comida. ¿Eh? Está comida un serríe. Sí. Fiesta, comida. Todo eso le gusta. ¿Eh? Sí, sí. Ahora que ya está. Sí. Sí, sí, sí. ¿De qué? Ah, bueno, no, no, pero ese. Es, mira, ahora estamos aquí felicitando a su, a su profesora, porque también que en una asignatura como lengua, en vez de ser estrictamente formales y centrarse, venga, morfología, esto, lo otro, en el lenguaje escrito, se centren a día de hoy, o sea, se centren, o, o no se centren, pero que, mm, que propongan trabajo de cómo utilizar la, la lengua, la expresión, de forma audiovisual, pues a mí me parece... Uh, una materia acorde a la actualidad, ¿no? A la realidad, más que la actualidad. Entonces también le hemos felicitado aquí a la profesora. Cinta tiene aquí su felicitación, ¿eh? Sí. sí. Y por cierto, el micrófono ha resucitado. Sí. Ha sido un milagro. Ha sido. ¿Funciona o no? Funciona. Ah, bueno. Pero, pero funciona el micrófono. Espera, un segundo. Dice. Aquí están preguntando, ¿ese a nivel con barrera es dentro de la ciudad? Totalmente. Es dentro de la, de, la, de, la, de la ciudad. Y hay dos, aquí hay dos, y los van a cortar. Van a poner el muro de varios kilómetros de longitud y la gente tendrá que venir a, para, para cruzar esa pasarela. Sí, sí, estamos en el centro de la ciudad. De hecho, aquí un poquito más allá, pues ya está el Jardín Florida Blanca, el Río, el Ayuntamiento. No es que digas, pues aquí hay huerta, no, no, no. Podríamos enfocar aquí esta, esta calle y allá todo, todo ciudad, ¿eh? Sí, sí, ciudad, ciudad, ciudad. Bueno, pues, si tenéis más preguntas me la decís. Yo estaba aquí que quería agradecer a Paco, ¿eh? ¿De qué? ¿Cómo que por qué? Yo tenía un micrófono, mira, Paco, sí, Jesús, la cámara, la cámara le gusta. Paco, ese micrófono que, que luego me compré este, pero que viene bien tener varios, porque se llama va bien para Android mucha gente eh, se, se queja en, en internet de que el cable se rompe enseguida pero claro esa gente no tiene no viene a las vías no tiene un paco en su vida que le echa un cable ¿Cómo, cómo, cómo, es que tú vas a un cable sí, sí. yo pero además es que no veo ni una hendidura no sé qué puñetas le ha hecho no veo ni una cinta aislante no veo nada pero es trabajo bien fino está finísimo finísimo yo, el, el corte es lo que dudo, ¿eh? El corte ese que tenía... El corte ¿no? ese es de echarlo en la mochila. Ah. Entonces, cada vez que se, do, se doblaba el cable, claro, todos los días las vías, todos los días las vías, todos los días las vías, eh, el al micrófono de la mochila, tanto va el cable doblado, y que y al final el cable se, repara, se rompe. Se va reparando, se va recortando el cable. La longitud. <risa> la longitud. Tenemos alargadores de 6 metros, no, hasta 6 metros. Bueno, entonces, perfecto. perfecto. No, hay no hay problema. Pero le ha hecho un, una cirugía plástica, totalmente, ¿eh? sí, está bien, está bien. electrónica y plástica. Pues... Pero, pero que no me traigan mucho, que si no están sí, Esperamos, mira, no ese moldeados. está arreglado. Otros están perdidos, ¿Ah, sí? directamente, porque se cayeron por la calle y no sabemos mira, dónde no están. Está. Forman parte de, de, de, pues de... lo que pasa, porque lo, está aquí... que podamos la... recuperar, sí. lo recuperamos. Estupendo. ¿Eh? ¿Eh? Nada. Porque además, es importante que, como insisto tantas veces, la gente cada vez tenemos más, más medios. Entonces... ...conforme he estado viniendo aquí estos, estos días... ...pues he ido haciéndome con más medios... ...por pues si falla un micrófono... ...claro, ahora mismo estamos aquí... ...se me rompe el micrófono, el cable... ...se me acaba el suelo, se me olvida... ...pues tengo otro... ...y así vamos, ¿no? Entonces... Recuerda la inversión en la cámara de, con zoom... ...que dará mucho juego, eh, eso, cuando pueda... ...el asunto está que es un poco complicado... <risa> sí. ...pero sí, Paco, eso me lo tengo ya notado... ¿eh? ...lo he estado ah. mirando ya varias veces... ...pero es complicado es complicado tener algo que sea zoom y gran angular a la vez es decir o, es decir puedo retransmitir pero me tendría que poner yo a lo mejor ahí en las en la, en la vías para que el zoom acerca y aleja entonces dice aquí está la gente protestando y el de la cámara al otro lado sabes me tendría que poner yo con la, con la policía Engaña y parece que estás al lado. tú atraes sí, sí a la claro. La gente y dice aquí estoy al lado. O sea, claro. prácticamente. Lo que pasa, allí. lo que pasa, lo que pasa que, claro, pero tú imagínate, tú imagínate, tenés que estar entrevistando a la persona y decirle. Pero al fin te lo traes, te lo traes. ¿Sabes? Sí, te toma. Hay que verlo, hay que verlo, pero sí, sí, lo vamos a mirar ¿eh? porque cuando hay, cuando están cantando, yo me pongo así, ¿eh? me, me pongo que no se ve, pero ahora mismo estoy a un palmo, eh. para que la gente, para que veáis, esto es un poco el Meki, ¿no? Lo que pasa es que, claro, le metes el, le metes el foco en el ojo, el cantante, vamos, claro. Bueno, sí. pues sí, Paco, tenemos en cuenta. Nos vamos que cogemos el autobús ahora para el centro. Muy bien, venga, venga, Joaquín. Eh, Rosa y Dani que no sé dónde está. Dani, venga Venga, hasta luego Buenas noches Dani A ver, sí, me preguntaba Por cuenta de apoyo, mirad Vamos a ver Para ver esto en, Ahí estamos en Facebook, en Youtube Y en Periscope, en directo Puedes buscar Cecilio Cean en Internet, en Internet, en este caso... Bueno, Internet, to, todo es Internet. En, en Twitter, Twitter, quería decir, está la cuenta de la plataforma soterramiento que es Soterramiento Mu. Está la cuenta a las vías. Está la cuenta días a las vías. Está la cuenta vía Gingos. Entonces, tú, si para... Le digo a Domingo, que estaba antes preguntando. Tú, si entras en Cecilio Ocean, en Twitter, ahí creo que el segundo o tercer tuit es el tuit del contador de la, de la lucha, del contador de las vías. Y en ese tuit, que es un tuit diario, es un tuit diario para que cada persona haga RT, se indica el tuit de las vías y unas cuantas cuentas de, de referencia Todas las que pueden caber en el tweet Para que quien no sepa nada de esta lucha O se incorpore, pues tenga un lugar para, para empezar Y los hashtags, sobre todo lo más importante Incluso más que las cuentas son los hashtags Porque en los hashtags podéis ver las cuentas De los vecinos, de las vecinas de aquí Hashtag Murcia Libre de Muros El hashtag a las vías Y el hashtag soterramiento ya entonces, sí que es importante, ¿eh? es importante que entres en esas cuentas, que las difundas, que las compartamos, porque al final la información real, verdadera, auténtica y más precisa, ¿de acuerdo? La gente, somos todos personas y nos equivocamos. Pero aquí la, el vecino, la vecina, si se equivoca, rectifica. ¿eh? En, en cambio, en, en los diarios, hoy un vecino estaba... Pablo Tudor estaba con un tuit denunciando que el periódico que, el, que uno de los periódicos de aquí, de la ciudad estaba bueno, estaba no, había publicado una noticia de que había más de 17.000 euros en multas a los vecinos que protestaban contra el soterramiento. Eso ha salido en un periódico de Murcia. Tres veces en la misma página. Multas por protestar contra el soterramiento. ¿Qué te parece? Pues ese, es, ese es el nivel que hay en Murcia aquí, de los medios. Que sí, que igual me pueden decir, no podemos generalizar. De acuerdo, no podemos generalizar. quítame los, los anuncios de prostitución, por favor. De los, de los periódicos, ¿eh? Igual también un día quitamos el, el zodiaco, que, que, que no es una cosa pre precisamente de, de, de lo más científico que, que, que digamos. Pero bueno, eh, de momento, si vais quitando los anuncios de prostitución, ya vamos mejorando. ¿eh? Ya si luego dejáis de engañar y de, y de mentir, y de dar mensajes institucionales camuflados como noticias... Porque ahí deberíais poner la palabra, a lo mejor, publicidad, ¿eh? Entonces también iríamos mejorando. Por cierto, hoy, que es el día de la libertad de, de prensa. El día de la libertad de prensa. Hoy había un hashtag en, en Twitter, libertad de prensa, y soy periodista porque... ¿eh? Pero bueno, ya sabemos que ni todos los periodistas hacen periodismo, ni todos los que hacen periodismo son periodistas. Bueno, eh, el periodismo no deja de ser un oficio. En España se estudia como carrera, en otros países no se estudia como carrera universitaria, es un oficio, como puede ser la, la, la no la carpintería, etcétera. ¿no? Pero que a día de hoy el periodismo ciudadano, hay ciudadanos, hay gente, gente con medios que hace más periodismo que medios con gente. Es así. Y tú lo sabes. Y tú lo sabes. A mí particularmente... Mira, me voy, a, voy a aprovechar para sentarme aquí donde se sienta el Consejo de Ministros, ¿eh? Venga. Vamos a tener una perspectiva, algo diferente. Y decía que a mí particularmente no me importa si esto que hago yo, hacemos la gente, lo llaman periodismo, o no. A mí eso me da igual. Aquí estamos sentados en el Consejo de Ministros, en esta Moncloa de, del barrio. Bien, es cierto que aquí Francisca, Nieves, Francisco, Carmen, se extrae en su banqueta, ¿eh? Claro, tiene su balco. Yo aquí me he sentado en el pollete. Pero esta es una de las realidades donde se ve el paso a nivel. Moncloa Vía. Ah, mira, esa es buena. Moncloa Vía. Sí, sí. Pues decíamos que hoy, hoy es el Día de la Libertad de Prensa. Habrá personas que vean este momento que estamos hablando ahora por primera vez y no recuerden que hubo días en los que se nos hizo prácticamente imposible emitir. Se nos hizo prácticamente imposible... Aquí hay una vecina ¿Ahora se están quejando de algo. Sí luego nos ponen al día, os lo digo. Pues decía que hubo vecinos que denunciaron que no se podía, no se podía emitir y es que era así. Hay un vídeo de Marcos que llegó a tener 97.000 espectadores que en los que, bueno, se cortó al final porque creo que ese vídeo se llegó a cortar porque se acabó la batería, era desde de los primeros días en los que yo no podía emitir... ...él sí, luego él tampoco podía... ...posteriormente lo intentó Alejandro, tampoco podía... ...lo intentó Antonio, tampoco podía... ...días aquí en las vías... ...lo intentamos con cuatro personas diferentes... ...con diferentes móviles, con diferentes compañías telefónicas... ...y era imposible, ¿sabes? Al final siempre hemos buscado la forma... ...de una forma o de otra... ...con una cuenta de Periscope, con otra cuenta de Periscope... ...en Facebook, si no se podía... en en Periscope, en Facebook o en Youtube, o en Facebook y en Youtube a la vez ahora estamos transmitiendo en Facebook, en Youtube y en, y en Periscope ¿por qué? Pues porque cuanto más dificultades nos pongan, más nos crecemos, somos así somos gente de Murcia somos gente de Murcia cuanto más mierda nos echas más sembramos porque del estiércol pueden nacer a flores de los diamantes no frase de Nelson Sacrubelo entonces en nos, a nosotros cuanto más mierda nos echas a nuestra vuelta nosotros más sembramos nos sirve de abono y por eso ahora la gente puede ver esto lo puede ver en Youtube en Periscope y en Facebook en directo en directo y muy pronto est estarán todos los vídeos subidos a Youtube todos, para que se puedan ver, porque, claro, ¿quién no quiere ver la noche buena que se pasó aquí? La manifestación del 30 de septiembre, bueno, las calles de la Gran Vía llena, claro, yo no pude estar por todos sitios, es que era imposible, entonces apenas se llega a ver en condiciones, pero ¿quién no quiere estar ahí un momento? ¿Quién no quiere estar en ver los primeros cánticos de los viaquingos? ¿Cómo se fue formando todo aquello? Pues claro, eso se quiere ver, o cómo nos comimos el roscón aquí, o la noche que sin policías que pasamos varias horas, que yo estaba en Nochevieja ahí en las vías preguntando, ¿qué hacemos? ¿cortamos o no cortamos? O, o continuamos aquí y continuamos ahí durante horas pasamos las campanadas en las vías pues todo eso se quiere ver y yo lo comprendo y nos estamos esforzando para que se vea nos estamos esforzando para que se vea pues a raíz de tanta censura en lugar de, de amedrentarnos, en lugar de desmotivarnos, se equivocaron. Cuando nos echan mierda a nuestra huerta, nosotros sembramos. Somos así. Llevamos un huertano dentro. Somos así. Con Murcia se han equivocado. Tenemos giratela de mierda que están echando los corruptos, sobre todo a la gente que, que, que está aquí. Han llegado a mar de todo. Terroristas le, ha, le han llamado. ¿Sabes? Pues que tengan claro que en la huerta... En la huerta, cuando se echa, se echa mierda, pues se echa para abonar, para fertilizar. No, la griso, no, no la rosa no le interesa, terrorista, como dicen muchos... Pues sí, y aquí, mira, aquí estamos informando y estamos opinando, claro que sí. Y tú puedes distinguir qué es opinión, qué es información, todo. Porque además te damos los ingredientes en crudo. También la gente me pide que opine, me pide que me moje. No tengo ningún problema, claro que me mojo. Claro. Y el día que llueve en Murcia, aquí estamos en la pie también, nos mojamos dos veces. Okay. Esto estamos retransmitiendo en directo en Internet. Espera. En directo en Internet. Estamos retransmitiendo en directo en Internet. Sí. La gente pasa, nos ve aquí sentados Aquí, en, en, su, en, su, en su barrio A ver, Marigame Repite eso Dice, ¿para qué bebes? Dice, para olvidar, ¿olvidar el qué? después pues ya no me acuerdo Ahí está, bueno Pues nos Nos vamos a despedir enseguida A ver, dime, dime eso es una puta mierda, eso no vale para nada. Sí, aquí se nos está quejando... el han hecho El vecino se nos está quejando... Eso no vale para nada. Eso, para nada bueno. ¿Qué usted me No, no, sí, te, te, te, te estamos grabando. Pero espérate, espérate, pero hay, hay que hablar, eso sí, con, con educación, ¿eh? Sí, con educación. Que eso, ojo, eso hay que hacerlo siempre, hayan cámara o no, ¿eh? Que uno... Espera, espera, espera, vamos a ver, vamos a ver. De la mierda esa que han hecho ahí. Espérate. buenas Ahí estamos. Venga. <risa> estamos diciendo Ay, que. Estamos. ¿Tenéis fuego? Eh, ¿Sobre no, nosotros. Sobre la mierda esa. Tenemos frío, ¿Sobre fuego la no, bueno, frío, fresquito. Sí, pero con, edu con eh, educación, ¿eh? Con no, educación, no, sí. no, no, no, con el si no, quieres que te grabe, no, no, lo ponte ahí, ponte ahí. no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, ¿Cómo? Sí, este, ¿Este micrófono sí? <risa> ahora, ahora mismo lo no estoy para que... Bueno, bro. pero me va a hablar, bro. Habla. Pero sí, así, habla así. Es que se escucha mejor. Así. Buenas noches. Eh, Javi, di... Javi. Eh, dime la eh, hora que es. te va a hacer él. No, que me digas la hora, qué. La hora que es. ¿Ahora qué es? Te, no lo, llego, te lo digo yo, si estamos en directo. Las 11 si y 2. Si 11 y 2 minutos. Buenas noches. Estamos en 11 y 2 minutos. Pero, pero espérate, pero espérate. Y espérate. estamos tele... Dime, la pasarela esa, ¿qué te parece? Una puta mierda, un pastel. Ahí está. Pues, ah, pero no, de pero, no, Ese no, no. de nuevo, no, no, risa. no, no, pero vamos a ver, pero una cosa. Canta tú. No, pero una cosa. Para mí es una vez. Una cosa, ¿tú cómo subirías por esa pasarela? ¿Cómo subiría? ¿Cómo subiría? ¿Cómo ¿Cómo bajaría? Dándote hostias. Con cariño, te lo estoy diciendo, ¿eh? <risa> no, no, te lo digo con cariño, ¿eh? Me llevaría tres bocadillas porque tendría que hacer tres cuatro paradas. ¿Por lo menos? Por lo menos. Bueno, porque por el no pues, se puede subir. Pues, esto es la realidad. Y una persona joven. ¿Eh? Si es una persona ya adulta, mayor... Si es una persona mayor con más, con más ¿cómo dificultad. ¿Cómo va a pasar? ¿Cómo? Pero es que eso, pues, pues eso tú lo ves. Tú, y así lo ves. Pues hay gente allá, al otro lado del río, en el ayuntamiento, que gente, no quiere verlo. La gente en, el, joven, en el ayuntamiento. Es que la gente joven, es, es que le importa nada eso. No, la gente joven sí que lo ve y sí que quiere estar... Es que le importa nada eso. Pero eso es una... Una plata. Eso, así. Una Eso que subir para cuando bajas para abajo, te tiras... Me... Media hora eh, Esto en verano, en verano, ¿En verano? con cuarenta y tantos grados, que estará los metales esos que arden. ¿Quién se apoya ahí para, para caminar? ¿Sí o no? Pues que ver aquí el 061. ¿Y cómo va a cruzar el muro el 061? ¿Cómo va a cruzar el muro la ambulancia? Si es que son todos problemas. Porque ya me la 1 para que le entre algo, yo sé. Bueno. ...al fin y al cabo eso es una pastelada... ...eso, pastelada, lo quedamos así, eh... ...pero bueno, los pasteles algunos, si no son tóxicos son... ...son bien ricos... ...bueno... ...que da vergüenza ver la pastelada esta... ...se está refiriendo... ...espera, espera, espera... ...con Déjame... tanta economía y tanta mierda esto es una pastelada... espérate un momento... ...se está refiriendo a aquello, que se va a ver poco... ...pero ten en cuenta que a esta hora, aquí en el barrio, se ve así... Entonces, se está refiriendo él a la pasarela. Vamos a verla. A la pasarela, a la pastelada. Ahí la tenemos. A la fashion pipas. Ahí la tenemos. No, estamos aquí, estamos con Mari Carmen, está aquí también otro vecino. Javi, Javi. ¿eh? Se está refiriendo a esta pasarela. Y en esta pasarela, en esta pasarela, pasan, pues, personas. Pasan personas de más edad, de menos edad, que pueden caminar mejor o peor, en un estado más sobrio o menos, más sobrio o menos, pasan personas toda a todas las la horas somos humanos todos exactamente. Y, y tenemos que respetar unos por otro esto es, esto es matarnos aquí a los desastres mayores y si los quieren matar, si lo quieren matar van a tener rollo. No, lo que, va, lo que va, Con los va, jóvenes, con la gente joven. No, va a tener más rollo con la gente mayor, que es la gente que, o sea, que más lucha, la gente la más luchadora. La, la gente mayor la que más está la gente luchando. Mayor la mayor que está más luchando. Más luchando, ¿eh? Porque tiene toda su a, vida aquí, toda su vida para que le pongan un muro. Va, vas a poner la esa. ¿Quién, va, ¿Quién va a pasar por ahí? Así se si parece pues... el monumento de Segovia. Pues. Mm. Aquí lo veis, ¿eh? Aquí lo veis. Que, pero ojo, ¿dónde está la, la policía? La policía ya, ya, ya se ha ido, la policía ya se ha ido, yo también me, me voy enseguida, enseguida viene un vecino, Ricardo, y, y nos lleva para, para, para casa, pero que a ver, que aquí lo que hay que tener muy claro es que eh, la gente, la gente tiene derecho a caminar por la calle como le dé la gana, si quiere caminar ebria, ebria, si quiere caminar sobria, sobria, ¿sabes? Esto que han hecho es eh, una puta mierda. Sí. Esto no vale pues, pasa pastelada, pastelada. Entonces, tienen derecho, ¿sabes? Porque mmm, tenemos que respetarnos en los momentos que estemos mejor y en los momentos que estemos menos mejor. ¿eh? Entonces, a mí me parece, las palabras que ha dicho, expresando su indignación. Y oye, ¿y en el estado que, que se encuentre? No me, no me parece. Mira, podría hacer. ...aquí mofa y risa y todo, ¿no? ¿Verdad? Pero no, para nada... ...a mí me parece que, oye, hay que escucharle... ...porque sí, eh, hay personas que mmm, pueden venir un día de fiesta... ...personas que, por lo que sea, puedan estar eh, ebrias durante el día... ...y yo creo que tienen derecho a caminar por un lugar seguro... ...yo creo que tienen derecho las personas a caminar en un lugar seguro... ...a no caminar con 45 grados por, por ahí arriba, por esa pasarela... O por la noche, ahora mismo como ahora, dices que apenas se ve, ya, si es que apenas se verá cuando esté puesta la pasarela, ¿sabes? Y aquí, pues no somos elitistas. Y aquí comprendemos que las personas, pues, unas tenemos unas cosas, otras tienen otras, ¿no? situaciones, momentos en los que estamos mejor o estamos peor, pero tenemos derecho, tenemos derecho a estar en una ciudad. ...lo más accesible posible... ...que no nos pongan barreras... ...no nos pongan barreras... ...porque aquí, ¿qué pasa? Que, eh, ¿cuántas veces habrán muerto personas... ...en un paso a nivel... En este, mismo, ...en este mismo paso a nivel... ...en el paso a nivel que está más allá... ...en la senda de los carres ...y hay veces, por ejemplo... ...que, eh, dependiendo de la persona... ...hasta se le culpa de la muerte... ...había un artículo en el periódico hace no mucho... ...que decía que no sé si ponía la palabra drogadicta o yonki y decía pues una drogadicta o una yonki no recuerdo cuál se abalanzó sobre la moto de un policía y falleció ¿sabes? claro, era una manera de decir bueno, pues si era una yonki y encima fue ella la que se echó encima de la moto pues oye, pues tampoco pasa nada por la muerte no ¿sabes? la noticia así contada yo no sé cómo, cómo fue yo no lo sé, pero a mí no me importa si esa persona tenía una dependencia o tenía otra, ¿sabes? Que a mí me den la noticia, que luego además decían, sí, sí, el, el policía luego fue, se interesó porque la, eh, la drogadicta era un habitual en el barrio y era, y era muy conocida y se interesó por su situación y se quedó muy preocupado. Ah, bueno, pues entonces también vamos a sentir simplemente compasión por por, por, por por el policía y no por toda la familia, amistades e incluso por la, por la propia víctima en este caso mortal, ¿no? ¿Eh? O sea, que ya no respetan ni o sea, no puedes tener, o sea, a lo mejor no has tenido una una vida dentro de la dignidad que tú quisieras y luego resulta que al morir tampoco te permiten tener una muerte digna, ¿no? Oye, pues ...da la noticia de otra manera si quieres... ...entonces aquí pues mira... No, ...se nos ha acercado un vecino... ...que pues este momento pues... seguirá pasado de, de alcohol... ...pero tiene derecho a hablar... ...tiene derecho a hablar... ...tiene derecho a, a, a ser escuchado... ...yo también tengo derecho a decir... ...oye, se educado porque... ...porque además hay que, hay que serlo siempre... ...no porque uno tenga unas cámaras ¿no?... ...pero tiene derecho... ...y por qué no tiene derecho una persona ebria... ...a caminar libremente. ¿Por qué no? ¿Qué pasa? Que un día dicen, cae de la pasarela un... Claro, y no dirán, ebrio dirán, un borracho, y ah, pues, la gente dirá, ah, pues mira, uno menos, ¿sabes? ¿Tú te crees? Manera de cosi o sea, hay Hay tantas formas tan eficaces y tan rápidas de cosificar. Cosificar. Mm. Sí, cosificar es un verbo que si no lo conoces... ...conviene guardarlo... ...y si lo conoces... ...conviene también... ...mantenerlo claro... ...cosificar... ...consiste en... ...convertir... ...a las personas... ...en objetos... ...entonces tú en el momento... ...que una persona... ...la conviertes en un objeto... ...es decir, la consideras... ...no es que, uno, no es que una persona... ...pase a ser un muñeco... ¿eh? ...no, pero que tú esa persona... ...sí la tratas como si fuese un muñeco... ...como si fuese... ...un trapo... ...como si fuese... ...una botella... Entonces, a partir de ese momento, pues ya apenas te importa su vida. Y eso lo hacen mucho. Tú cuando leas las noticias, presta atención a cómo cosifican. Presta atención a cómo cosifican a la gente. Una manera muy típica de cosificar a la gente es convirtiéndola en números. Han muerto 10 personas. 10, ¿cómo que 10? Y a veces dice... Han muerto 10 y a veces no dicen ni personas. Mira, mi hermanico está aquí ahora mismo. Él sabe que, que puede cruzar las vías, pero tampoco está dentro de las vías. ¿Por qué no puede mi hermano caminar libremente por su ciudad? ¿Por qué le tienen que poner muro? ¿Por qué? Pues eso, que nos vamos a despedir ya. que sí tienen derecho, cuidado con el caso. Es que al final vivimos en una sociedad muy elitizada y no nos damos cuenta, ¿eh? No nos damos cuenta, pero había una frase que decía de, de tragar el meado de arriba y mear al de abajo, ¿no? Algo así, ¿no? Y cuando una persona tiene una vida compasiva, generosa, solidaria, pues trata a sus semejantes por iguales, ¿no? Y aquí, pues, una persona, ni, ni todas las personas con estudios son buenas, ni todas las personas buenas tienen estudios, y ni todos los malvados son pobres, ni todos los pobres son malvados, ni todos los malvados son ricos, ni todos los ricos son malvados, y así podríamos seguir continuamente, ¿no? Entonces tenemos que deselitizarnos, deselitizarnos. Pues sí, consuelo, nos vamos a despedir. Pero es cuando beben, a veces no controlan y se pueden pasar. Ya, claro, no se ve igual un atentado en Yemen que otro en Europa, así es. Sí, y eso, ¿qué hace con el prójimo? Claro, a ver, lo, lo del alcohol, pues evidentemente te desinhibe y, y entonces pues te puede llevar a, a situaciones que, que, que, que traspasen los límites no solamente tuyo, sino los límites ajenos y los límites sociales claro pero yo me hago una, yo me hago una pregunta en el Congreso de los Diputados se hacen controles de consumo de drogas antes de las votaciones tú cuando estás conduciendo ¿no? a veces te paran y saber sople aquí y te hacen controles no cuando tienen las legislaciones humanas, se les hace, se les hace controles de, de droga, porque hubo una vez un la pena es que no recuerdo en qué momento fue, pero hubo un diputado que en una en una comisión de investigación, él soltó que así que en el Congreso la, la gente consumía cocaína, dijo no recuerdo en ¿Qué momento fue? Es como aquello de que dijo Maragá del de 3%, que luego pasaron los años y nadie le hizo caso. Pues algo parecido, ¿no? Entonces Yo me hago esa pregunta, yo pregunto. ¿Se hacen controles de droga? ¿Por qué un yonki es un drogadicto pobre? ¿Qué pasa? ¿Que los que consumen cocaína y van vestidos con corbata en lugar de chándal? ¿Esos no son yonkis? ¿Esos qué son? Cuidado con el elitismo, ¿eh? Cuidado con la aporofobia. Es ¿eh? el rechazo hacia el pobre. Pues... Yo no veo ningún partido político que diga... Que diga... Ojo, que igual se hace, ¿eh? Yo, a mí me parece que no. Pero busco respuesta, ¿eh? Un día se lo preguntaré a algún diputado. Pero vamos... A mí me sorprendería que si, si, si se hacen controles de droga... Me sorprendería que jamás haya, nadie haya dado positivo. Me, me, me sorprende. Y que de haberlo dado no se haya dicho, oye, esta persona se ha dado, ha dado positivo. Hostia, es que se dice por un futbolista. Por un futbolista se lo dicen. Por un ciclista le quitan el título. Y aquí van dopados a las selecciones, dopados en este caso económicamente, como se ha visto, y no se les quita nada. Ninguna ley que hayan hecho terrible ni nada. Entonces, yo me pregunto, ¿se hacen controles de consumo de droga en el Congreso? Sobre todo, al menos en los momentos en los que se van a votar leyes de la que... Por ejemplo, no sé, imagínate, la ley, la ley Mordaza. ¿Cuánta gente colocada votó a favor de la ley Mordaza? Yo me pregunto eso en ocasiones. Yo me lo pregunto. Algún día se lo preguntaré a algún diputado. Alguna diputada. Que se una puta... Era. Hasta luego. Ya, ya no grabe, Nada, hasta luego, Javier. ¿Eh? Claro, pero... Yo ahora, Loli, te pregunto a ti también. ¿Tú has escuchado esa pregunta? A esos periodistas que muchas personas les tienen gran admiración. ¿Tú le has escuchado esa pregunta? Porque... Es raro en un informativo que no dice... ...ha habido un accidente... ...el conductor ha, ha dado positivo... ...el conductor ha dado mm. negativo... ...es como que ya se dice... ...pero tú has visto... Esa, ...tú has escuchado esa pregunta... ...de... ...oye... ...cuánta gente... ...cuánta gente vota... ...colocada, claro... ...es de su vida privada... ...es su vida privada mientras legislan para, para todos... ...también puede decir un conductor... Oye, es que yo estoy dentro de mi coche en mi vida. Ah, no lo hacen por miedo. Claro. Pues... De, dijo el otro día Joaquín Sánchez en la en la manifestación del 1 de mayo. Dijo algo de que él sí que tiene miedo, él sí que tiene miedo, pero que el miedo no le impide luchar. ¿Eh? Porque dice, eso de la gente que dice que no tiene miedo. Dice, yo sí, yo sí tengo miedo a la ley mordaza, y tal. Dice, yo sí tengo miedo. Dice, solo que el miedo no me impide luchar. Entonces, periodistas, que, oye, que luego subís a la parra. Algunos, ¿eh? Est estoy hablando, ¿no? Lógico, lógicamente, es, lo es lógico también, ¿eh? Que haya periodistas que se suban a la parra. Si tienen, a lo mejor, millones de seguidores en Twitter, en Facebook, en su Instagram, en, pff, la gente, oye, hazme una foto, no sé qué, no sé cuánto, claro. El César, cuando... ...ganaban sus batallas, sus crueles batallas... ...y luego hacían su entrada triunfal en la ciudad... ...tenía un esclavo detrás... ...que le repetía constantemente... ...recuerda, acuérdate de, hombre, acuérdate de que eres un hombre... ...acuérdate de que eres un hombre... ...acuérdate de que eres un hombre... ...acuérdate de que eres un hombre... ...acuérdate de que eres un hombre... ...y así, constantemente... ...el esclavo repitiéndoselo al César... ...ahí, a la oreja... ...ahora, ni permiten a los esclavos dirigirse a los dirigentes... Entonces, la gente de su vida a la parra se tiene que acordar de que son personas. Sí, todo es, estos nudos, porque hace fresco, es desagradable. ¿eh? Y lo retransmitimos. Pues eso. Y al final, mira, pues esto viene a colación de la, del reconocimiento de Periscope como víboro. Pues mira, pues yo, en ese caso, como el César. Pues yo me acuerdo siempre que soy persona. O sea, es que... ¿Qué quieres que te diga? Que me da igual. Que tiene sus ventajas. Pues tiene las ventajas de que ahora, pues, si tengo problemas técnicos, pues me lo pueden resolver antes. Pero ya está. O sea, ¿Sabes? Pero ya está. Nada más. Bueno, aquí... Jesús se está echando unas risas con Maricarmen. Jesús, ¿qué te está diciendo Maricarmen? ¿Qué te está diciendo Maricarmen, Jesús? ¿Qué te está diciendo Maricarmen? A ver, cuéntame. A ver, Maricarmen... ¿eh? Bueno, nos vamos a despedir aquí, ¿eh? Nos vamos a despedir. Bueno, nos vemos mañana. Son ya las 11 y 20 prácticamente en directo desde Murcia. 234 días a las vías. ¿Por qué? Pues porque no se encierran en el barrio. No se encierran en el barrio. Nos vemos mañana. Comparte que Murcia no se parte. Me alegro de nuevo ver a Inma, que es, que es que se le echa de menos, es que se le echa de menos cuando no está, Inma se le echa mucho de menos, mucho más de lo que ella podría llegar a imaginarse. ¿Eh? Porque, claro, con el paso del tiempo se nos han ido incorporando gente, ahora da mucha alegría ver aquí a Fina, Fina Vidal, ¿eh? que se nos conecta, ahora en Pericos también. Ahora ¿Eh? Inma estaba ahí desde prácticamente también, desde los primeros días, desde esos días que yo estaba hablando solo, aquí con el micrófono pegado al cuerpo, micrófono de corbata, o de solapa, pues estaba ahí Sergio, estaba Inma, estaban unas cuantas personas, ¿no? Y luego, bueno, pues, quienes os incorporáis y estáis aquí todos los días, pues claro, en el momento que lo descubrís, pues tiene también muchísimo mérito. Y José Antonio, que lo comparte, como tantas personas, José Antonio te crea ahí un tuit, un resumen, cada día, con una cita... Con Antonio en Twitter es eh, Humanización SS creo recordar, ¿eh? que es Humanización SS y también da gusto, ¿no? ver cuando la gente te pone su propia titular, su propia frase ¿sabes? eso es importante y luego respecto al al a la, a la, al reconocimiento de Periscope pues no dejan de ser vuestros propios corazones, vuestras propias visitas, vuestras propias la es decir, el reconocimiento es vuestro, es, a, es a vuestra labor. El mío es pues el venir aquí y, y hablar, y hacer el esfuerzo de venir y ya está. Pero, pero vamos, que somos todos víboros y recordamos todos que somos personas, ¿eh? que no se nos sube a la parra. Ya veis, un periodista de esto subió a la parra, baja y le preguntan a algún diputado: Oiga, ¿en el Congreso se consume cocaína? ¿Me lo puedo decir? Y luego le pregunta, ¿y otras sustancias? ¿Cuáles? ¿Cuándo? ¿Se hacen controles? ¿En los momentos antes de votar? ¿Se hacen controles anti. antidroga? ¿Qué le sucede a un diputado, a un senador, cuando da positivo? Todo eso. ¿eh? Preguntarlo, ¿de acuerdo? Nada. Pues un abrazo. Una abrazada a tu tom. Un ¿eh? y una abrazada, fin de mañana hasta mañana, desde Murcia, nos encierran en el barrio. ¿Cuánto tiempo está dispuesto a pasar por aquí? No queremos que nos encierren. Hasta mañana, Loli, Inma, Nuria, Sergio, Maribel, José Antonio, Fina, tantas personas que estés ahora mismo ahí en directo a esta hora. Y a las que veis esto en repetición, una abrazada, fin de mañana Hasta mañana. Ah, y una cosa, que sigo por aquí Saludos también a la gente Como Concha, que está en Facebook Porque lo están siguiendo en directo Mucha gente también en Facebook Y en Youtube Me estoy centrando en Periscope, pero hay gente Dame dos segundos Y vamos a ver Que hay gente que está en Facebook Siguiendo esto en directo Ahí está María José, está Loli Está Fuensanta, Consuelo también estaba ahí ¿Eh? fijaos eh, un momento en Facebook en Youtube y en Periscope fijaos eh. los medios cada vez tienen menos gente y la gente tenemos cada vez más medios pues tú formas parte de esto tú formas parte de este gran medio que se llama gente ahora sí de abajo hasta mañana.